Los mujeriegos han sido juzgados de mala forma a lo largo de la historia pero pocas personas se han puesto a analizar el factor más profundo de esta característica en un hombre. Hola amigos yo soy Cristian y hoy voy a hablar de los mujeriegos desde un punto de vista que muy pocas personas se han puesto a analizar. Últimamente hemos sido bombardeados por artículos y videos sobre no te enamores de bla bla bla, pero muchos de ellos resultan ser un poco molestos, aburridos y algunos carentes de sentido. Sin embargo, hoy me puse a pensar en que muchas personas atacan a los hombres que andan con una y con otra y con otra y con otra y bueno, con varias mujeres. Y decidí que era hora de mostrarle al mundo que en realidad esto no es tan malo como pareciera. No es que esté defendiendo a los, a los hombres, pero desde un punto de vista objetivo y sobre todo masculino, voy a compartir con ustedes el lado oculto de un hombre mujeriego. Pero antes de empezar, déjame ser muy claro y lo digo muy en serio. No te enamores de un hombre mujeriego aún si lo difícil es evitar la curiosidad de saber por qué todas las mujeres se enamoran de él. Uno pensaría que esta advertencia es bastante obvia, pero ponte a pensar en lo que un hombre mujeriego significa, potencialmente hablando. Podemos decir que... Son hombres que han tenido cientos o miles de relaciones express. han estado con muchas mujeres, conocido a muchas mujeres, tratado con muchas mujeres, pero como todo en esta vida, cada vivencia es una experiencia y por ende, una enseñanza. En otras palabras, un hombre mujeriego podría ser potencialmente el hombre perfecto, si conociera a una mujer capaz de lograr que se enamore completamente de ella. Ah, seguro que esa última frase llamó tu atención, ¿verdad? Piensa en una persona que conozcas que nunca se ha enamorado y que tiene la fama de andar con varias mujeres. ¿Cómo es él físicamente y cómo es su personalidad? Difícilmente podríamos decir que tiene una característica que los distinga. Algunas mujeres dirían que son atractivos, otras dirían que son seguros de sí mismos, posiblemente algunas dirían que son buenas en la cama. Pero la verdad es que sea lo que sea, muchas veces la mejor forma de explicar por qué son tan populares con las mujeres es el hecho de que tienen un no sé qué que las mujeres no saben. Un hombre mujeriego es, en otras palabras, un hombre aficionado a las mujeres. Alguien que adora a las mujeres, quiere saber de mujeres y simplemente intenta coleccionar tantas experiencias con mujeres como les sea posible. ¿Por qué? Pues porque simplemente está encantado con la belleza que cada mujer puede brindar incluso siendo totalmente diferente una de otra. Un hombre mujeriego sabe disfrutar de la compañía de cada mujer con la que está y hace lo posible por tratar a dicha mujer como toda una reina por el periodo de tiempo que esté con ella, sin importar si es corto o si es largo. Nunca es su intención lastimar a una mujer, pero es inevitable hacerlo cuando ha llegado el momento de buscar a alguien más y dejar que dicha mujer siga con su vida. Pero lo más importante es la razón de que esto suceda. Un hombre mujeriego so solo deja a una mujer cuando esa mujer no es la indicada. Debes saber que este tipo de hombres son obviamente fáciles de atraer pero difíciles de enamorar. Con cada mujer su nivel de exigencia aumenta y con el tiempo pareciera que se hace más y más difícil llamar su atención, pero una cosa es cierta, si eres la indicada, si eres la mujer capaz de hacer que se enamore de ti, habrás ganado no solo a alguien con mucha experiencia en mujeres, sino a alguien que podrá comprometerse contigo totalmente sin tener miedo a renunciar a estar con otras mujeres. Imagina que eres un fan del helado, pero necesitas elegir una marca. No puedes quedarte con la primera marca de helado que pruebas porque si lo haces, probablemente en el futuro te dé curiosidad probar algo más o ver si hay mejores marcas, ¿no? No obstante, si después de probar muchas marcas de helado y pensar que no hay ninguna marca que en verdad te guste, un día encuentras una marca que te vuelve loco algo inimaginable para tu paladar. No tendrás miedo en lo absoluto de comprar esa misma marca de helado el resto de tu vida porque sabes que ya probaste muchas otras y nunca fue de tu agrado tanto como esa marca de helado. Bueno, lo mismo sucede con un hombre que ha estado con muchas mujeres en su vida. Cuando finalmente se enamora, entonces es cuando un hombre mujeriego puede convertirse en el hombre más perfecto. Porque no estará interesado en probar algo diferente puesto que simplemente ya probó suficiente. Será capaz de brindarte toda la atención y lealtad que algún día imaginaste. Te tratará como una reina porque simplemente tú fuiste la única capaz de meterse en su cabeza lo suficiente como para engañar a su mente y hacerle creer que no existen más mujeres en el mundo. Te dará las mejores noches de placer porque no solo eres la única para él, sino que ha tenido la suficiente experiencia para conocer un poco más sobre el cuerpo femenino que el hombre promedio. Será un buen padre para tu hija, ya que será capaz de orientarla en su crecimiento para mostrarle cómo piensan y actúan los hombres, logrando de este modo que no le rompan el corazón tan fácilmente y será un buen padre de tu hijo porque podrá guiarlo al mostrarle lo valioso que es una mujer y cómo debe ser tratada cada una de ellas evitando en lo más que se pueda lastimarlas al inicio de este video te dije que las personas hablan de un hombre mujeriego como algo malo pero no piensan en el potencial que tiene de convertirse en el marido perfecto pero no te engañes Recuerda bien el título del video, no te enamores de un hombre mujeriego, porque para que un hombre mujeriego se convierta en el marido perfecto, primero necesita, sin que sea su intención obviamente, brindar muchas decepciones, hacer pedazos muchas ilusiones y romper muchos corazones, y si tú eres demasiado ilusa como, a, como para creer que eres capaz de enamorarlo, puede que termines más lastimada de lo que crees. Pero podrás sentirte satisfecha de que al haber sido una parte en la historia de ese hombre estarás contribuyendo a que algún día hará feliz a alguna mujer. Todo gracias a lo que cada mujer en su vida, incluyéndote a ti, le enseñó. Mi mejor consejo es que no busques y nunca te enamores de un hombre mujeriego. Pero si un día despiertas en tu cama al lado de un hombre que te hace sentir, infinitamente feliz cada día que resulta ser un increíble amante y que es sin lugar a duda el mejor padre que tus hijos podrían tener quizás no lo sepas pero muy probablemente antes de conocerte tu pareja era un hombre mujeriego así que disfrútalo y bueno eso es todo ahora me gustaría saber tú qué opinas déjame en los comentarios si alguna vez has estado con un hombre mujeriego y si fue así, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué piensas de ellos? Y a lo mejor eres alguna de esas personas, algunas de esas chicas suertudas que están con alguien que antes era mujeriego y que ahora es el mejor amante, el mejor marido, la mejor, el mejor hombre del mundo para ti, ¿no? Entonces estoy muy, muy interesado en leer esos comentarios y no olviden. Dale suscribir aquí arribita, dale click a la campanita para recibir notificaciones de futuros videos, dale like a este video si te pareció interesante, compartirlo, mándaselo a las personas que han estado con algún hombre mujeriego o incluso a los hombres mujeriegos, para que, ¿por qué no? Y no olvides contactarme eh, a través de Instagram, de Twitter si tienes alguna pregunta, visitar askchristian.org y verme en el siguiente video. Eso es todo. Cuídense mucho. Chao, chao.